La Melo Ávila, buenas noches, mi. Dice Nancy Mogollón, conté mi duda. Nancy, pues no la he visto. A ver, por aquí dice Nancy, ¿cómo se cuentan tres meses de la antelación para pasar la carta de terminación de un contrato? Ya, ¿cómo se cuentan las cartas de terminación? La fecha en, en la que vos querés que un inquilino salga. Yo quiero que salga el 30 de septiembre. Entonces, tengo todo septiembre, todo agosto y todo julio. Para ver, para que un inquilino desocupe el 30 de septiembre debí haberle mandado la carta el 30 de junio, es decir, un día antes de los tres meses. Siempre contar tres meses y un día antes. Y ese es el tiempo que tú necesitas para notificarle al inquilino la terminación de un contrato de arrendamiento. Los contratos no van de primero de enero a primero de enero. Los contratos van de primero de enero a 31 de diciembre, porque primero de enero siguiente ya es otra vigencia. no En eso ya traigo un tablero, ya pegué las puntillas a colocar un talerito para hacer estas cuentas porque a veces uno se confunde el otro día me metí un gorilada contando que, que me dio esta pena, aquí dice doña mira Miranistizá me encanta, ve, eh. John Jairo Rodríguez Arango doña Lady lizeth López desde Sogamoso amigo, los contratos de arrendamiento de fincas se asemejan a los de vivienda o local mm, muy buena pregunta, y para eso existe el contrato de aparcería es un contrato, es como un arrendamiento yo creo que, uy, yo creo que hasta aquí llegamos, el contrato de parcería es un contrato de arrendamiento de tipo rural porque uno puede vivir en una finca pero no necesariamente eh, el arrendamiento es por esa vivienda sino por todo lo que compone una finca se vino el agua, me va a mojar un abrazo para todos, que estén muy bien, chao